y como lo dijimos ayer en Salud Radial, el 2019 no quiso irse y dejó un virus llamado COVID-19 para que lo recordemos durante todo el año. Pero ¿qué pasó con el 2020? Dice, yo no existí. Nos, quiero dejar, nos quiere dejar un nuevo virus que se llame COVID-20 para que también pueda existir y que lo, lo vayamos a recordar. ¿Qué es lo que va a hacer el 2021? Esto lo va a contestar Salud Radial, con la conducción de Emiliano Mayo y el doctor Miguel Ángel Coloma. ¿Saben lo que va a permitir el 2021, Emiliano? Muy buenas tardes. Hola, Cari. Hola, Miguel. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Todo en orden? Todo bien. ¿Se prepararon? ¿Tuvieron comunicación telefónica con el 2021? Va a permitir 20, que se... El 21, es el año que viene. El año ya que, ya pasi, a un mes, a mes y medio Un mes y medio apenas. Es nada. ¿Cómo pasó? Eh? Nada en, en la vida del mundo, es nada. Claro, como dice el 2020, no existí. No existí 2020. Sí, <risa> Fue un año ausente 2020. Tal 2020. cual. Ahora, es terrible el COVID, ¿eh? Se parece a los políticos, no quieren dejar el poder. <risa> ¿Por ¿Qué será? <risa> ¿O? Caramba. Uh, llamó, pero mira, fue más famoso que cualquier presidente, impactó en todo el mundo sí. el 19 sí. no te lo vas a olvidar más no, y fíjate que hay muchas cosas que se han olvidado por ejemplo o se han dejado pasar cosas que tienen que ver por ahí con la política claro con, la, con el hambre en el mundo con uh -huh. otro tipo de enfermedades hay otras epidemias nosotros tenemos el dengue, que ya, no sé, ya andan los, los mosquitos por ahí, sí. a olvidarse. ¿eh? A lavar los recipientes de las mascotas sí, también, a sí, sí. a Descacharrar. descacharrar. Todo, todo, los baldes sí. de agua, dejarlo boca abajo, los baldes, no perdón. Sí. y tener en cuenta que el agua, cuanto más limpia, mejor para las larvas. Uh -huh. Así que no olvidarse. ¿Eh? Importante. Cosas que van apareciendo, enfermedades que parecían desaparecidas. Claro. Recuerden hace dos años la epidemia de, de, ¿cómo es?, de sarampión en Nueva York, en desastres. pero estuvo comunicación, Emiliano. ¿Mm? Estuvo comunicación con el 2021, con el 2020, pues está zafando de, de responder la realidad. ¿Qué iba a pasar con este nuevo brote, mi Mira, yo... Eh... Como hablamos en programas anteriores, sinceramente, eh, hay que tomar, por ejemplo, los, lo, lo que pasó en Europa, ¿no? En el otro continente, en el viejo continente. Y la verdad que tenemos, yo creo, eh, igual en el día a día va cambiando, es muy variable esto, que va a pasar algo parecido. Eh, lo hablábamos ayer, que eh, si bien acá va a haber infectados Hablamos de acá del partido de la costa, de Pinamar, Gessel, Madariaga, toda la región. Eh, pero yo creo que la, el rebrote si hay va a ser en las ciudades donde son oriundos los que vienen acá a veranear, ¿no? Claro, no va a quedar acá, decís. Acá va a quedar vestigio, obviamente, uh -huh. como pasó en las ciudades de Europa. Pero yo creo que el fuerte va a ser en las ciudades donde viene la gente, ¿no? Eh, la Plata, no, Buenos Aires. Los clases, claro, los Bueno, pero. Ojalá, no sea, ojalá se ahogue en el, en el mar. Claro, claro, que no se contagie. Pero sí, Miguel, es esto vos muy... lo, lo mencionabas ayer, ¿no? Este nuevo cepa, como lo llamaste, o esto que está preocupando, como que agarra más fuerza... Una nueva mutación. Mutación sería, ¿no? Sí, sí. En, eh... en Europa. Eh, ¿Qué es lo que... No, que se dice? No, lo que pasó en, en Europa es que, justamente, se descuidó. Uh -huh. eh, o sea, acá, dicen, se terminó la cuarentena, el, ¿cómo es la, el confinamiento, ahora está el distanciamiento, que es lo que es más difícil de resolver, el distanciamiento. Sí, claro. Tal cual. Ahí estamos en problemas. Estás temeroso como el eh, ministro de Salud. Eh, sí, pero acá. es que, es yo diría que es lógico porque ya lo vemos, Inclusive lo vemos en la gente de acá, que ya muchos revolearon el, el, el, el barrio. Bueno, eso pasó en Europa. En Europa, en Estados Unidos ni hablar. Creo que es, bueno está Italia, está España, está Estados Unidos, estamos nosotros ahí. Bueno, con el calor parece que bajó un poco la cosa. Parece. Ajá. Bueno, puede ser... Eh, pero después, parece que, que es como si tomara fuerza. ¿Mm? bueno Sí, y sí. De, eh, El tema de bajar los brazos, que es lo que hablábamos ayer, es importante también. Uno, y aparte, uno tiene que tomar conciencia que si bien éramos pocos y uno más o menos está a distancia, una distancia adecuada, fíjate que ya inclusive eh, las autoridades no están cumpliendo. Y, sí, ya puse penitencia bueno, al presidente. Entonces, eh, está bien, uno por ahí a veces se olvida el barbijo y en este caso uno eh, no lo está utilizando bajo ciertas reglas, ¿no es cierto? Sabemos que dos metros este, es... Hablamos ayer, ¿no es cierto?, de la distancia de la microgota. Bueno, eso es fundamental. Eso. Entonces, por eso eh, hay que tratar de, de tomar, de tener en cuenta todo eso que uno dice y de tanto decir por ahí cansa, pero si uno toma conciencia, lo internaliza, como, como se dice. Claro. Bueno, Forma yo parte. creo que este, nos toca un poco a todos nosotros, a todos y cada sí, uno, sí. a los que vienen hacerle un llamadito de atención el, el barbijo eh, claro, pero ¿cuál es la este? diferencia? esto es lo que queríamos marcar desde ayer, ¿no? la diferencia en COVID-19 ahora que dicen que es diferente que viene con más fuerza que lo que está pasando en Europa como que es algo igual pero diferente en cierta manera ¿dónde está esa diferencia de este nuevo virus? es que yo no sé si es nuevo el virus sino que... Este... Aparentemente no es nuevo. no es uh -huh. Primero se decía que sí, que era, no era el mismo virus. Ahora parece que sí, que es el mismo, pero que mutó, o sea, tiene alguna diferencia. Y que este, en algunos lugares eh, es menos virulento y en otros más. Uh -huh. Parece que en Europa eh, las muertes son menos que antes, que en la primera oleada pero están contagiándose pero se están contagiando y esto en general recordemos que el covid este en realidad un gran porcentaje es eh, leve y hasta ni uno se entera que lo tiene claro son los famosos asintomáticos sí, los asintomáticos por un lado y los que lo tienen a veces este, en la mayoría de los casos pasa como un resfrío claro Acá una, a, a, un oyente a... está diciendo en Europa se volvió a cerrar y se volvió a protestar también, ¿no? ¿Cómo, cómo cerramos, Emiliano, si de repente, como dice el doctor, eh, pasa este rebrote que viene la temporada, como dice el ministro de Salud de la Nación, que le tiene miedo al verano? ¿Cómo hacemos para que la gente se quede? Primero que nada... Eh bajándole los protocolos que ya lo saben, pero recordándole los protocolos de cuidado. ¿sí? Uh -huh. eh, ayer, en referencia a lo que decía Miguel de que uno tiene que cuidarse, fui a un supermercado de acá de Pinamar, entran con el barbijo al supermercado. Pero cuando salen, se lo sacan y andan sin barbijo. Y vos caminás por la cuadra del supermercado y pasa mucha gente, transita mucha gente. Entonces Yo considero, no sé qué opinará la parte científica del doctor, que tienen que tener el barbijo hasta que haya el distanciamiento ¿Sí? una cosa es salir del supermercado y subirte al auto y te vas, otra cosa es seguir caminando porque te cruzas, me pasó a mí que salí a caminar ayer y me encontré con un montón de gente saqué mi barbijo del bolsillo lo coloqué y hablaba con el distanciamiento y aparte con el barbijo son maneras de cuidarse igual que cuando llegué a mi casa, si bien no toqué nada antes de hacer cualquier cosa, fui al baño y me lavé las manos con agua y jabón. Me parece que son los cuidados mínimos indispensables que tenemos que tener para eh, eh, no cerrar la temporada el 10 de enero. Porque vos imagínate que este invierno pasado fue un invierno difícil. Con la mejor temporada, que fue la 2020, que hemos tenido en 4 o 5 años. Uh -huh. Y así todo fue muy difícil. Imaginate... Si el 10 de enero le bajan la, la puerta a la temporada, lo que va a ser. Entonces me parece que todos tenemos que tomar conciencia. Lo que somos de acá y lo que no somos de acá, que no tenemos que cuidar. Vos hoy circulás por Pinamar por Villa Gesell y hay un montón de gente, gracias a Dios. Sí, sí, tal cual. Y hay un montón de gente. Y se viene el... un fin de semana largo, la gente quiere venir, estamos. Y a Panamá en diciembre. No, ahora. ¿Ahora? al ah, 17. Sí, la semana que viene. La semana del 17 es claro, 18. claro. Bueno. Ojalá que venga gente. 24 pero... no, de noviembre, no, no me acuerdo bien. Bueno, ojalá que venga gente. ¿Sabes por qué? Porque eso va a reactivar el, el Producto Bruto Interno. Está buenísimo. Pero, pero, y resaltó esto, nos tenemos eh, no tenemos que cuidar. No tenemos eh, que subestimar a, a, al virus. Sí, de hecho, pues sabes que, mira, uno que habla tanto del miedo, del te de de y se perdió. Miedo. Pero no hay que tenerle miedo, ¿eh? Yo creo sí. que consigo tener respeto. Sí, bueno, el, el miedo sería la mínima expresión. Después estaría el pánico, el terror, el sí, sí, sí, sí hay que hay que tenerle, sí, sí, como decís vos, respeto y saber que existe, porque hay quienes lo han este, hecho desaparecer, no, no, no, no se terminó, no se fue. No bueno, fue. Ayer sí lo... ayer le comentaba a, a una de, de, acá de mi compañía de trabajo que este publicaron por Facebook uno, un conocido, buenísimo, se acabó la pandemia, no hay más coronavirus. Irónicamente, bueno, claro, salís a la calle y te encontrás con gente que no usa barrigo, no tiene distanciamiento, que va al supermercado y hace renegar desde el, la persona que limpia hasta el de seguridad, hasta el gerente. Flaco, si vos sabés que las condiciones son así, las reglas de ahora, partido de ahora más son así, cumplilas. Bueno, si no, quédate en tu casa. Sí, todo esto es, es, es bla, bla, bla, bla. Porque si por un lado te hablan de la vacuna, ya está la vacuna, resulta que la vacuna, sí, está en proceso, ojo. Ojo, no está la semana que viene. ¿eh? No, no. Ni siquiera. O sea, ninguna ha terminado la tercera etapa. Después de la tercera etapa viene la validación. Después de la validación viene la fabricación, la preparación, el envase, el sí, traslado. Hablamos, lo que hablábamos ayer, ¿no? De 80 grados bajo cero. Por eso, esa es la de Pfizer. Pero cómo trasladarla también, hay todo otra, el equipamiento. Hay otra que se... Eh, Está preparada, no sé si creo que es la rusa, es la que viene en polvillo. quizá la podés este, transportar en forma diferente. Ahora, Miguel, ¿qué opinas de la, de la vacuna rusa? Científicamente hablando, te digo. Y yo tendría que estar ahí, no, no lo sé, porque no hay datos. No hay datos. Eh, ¿Te la daría? ¿Hoy? ¿Ahora? Uh -huh. no, porque no, no, no, una porque no está, y otra porque no está validada. La tienen que validar este, entidades científicas inclusive la OMS, aunque cuestionada, pero la tienen que validar. Todo eso lleva tiempo. Claro. Imaginate eh, fabricar 200 millones de dosis. No, bueno, eh, no, 25 millones, No, no, las manos. <risa> no, no bueno, 25 no sé. millones, perdón, no, no, no, no tantas. Me refiero a que muchas. tal no, cual de millones de personas. con el eh, detonante también, que... Según sí. la región de donde sea que tienen que enviar la vacuna, la cepa cambia. No es la misma cepa para Argentina que para Italia o para claro, ¿no? Francia. Acá ya sabemos que tenemos tres. Exacto. Bueno, eso, eso ya se mandó hace meses. O sea, hace mucho que se está trabajando en esto, eh, Ojo. Sí, Pero sabemos. Es que lo, habitual, lo habitual son años. Claro, decía, lo que pasó con la gripe A. Eso te iba a preguntar. Yo ¿cuál? no sé si eh, a la altura de la tecnología se puede apurar eso. No lo sé. Realmente pero bueno, acá no lo... la necesidad de lo rápido, lo inmediato, ¿no? De que salga la vacuna, es lo que quiere la gente, no, de poder recibirla pero... que que sea efectiva y que tenga pocos efectos colaterales o que salga rápido. No, no. Porque ahí está, viste... ¿Tenemos? Yo creo que Eso... lo, lo apurado sale mal me bueno, nosotros que... queremos rápido ya porque estamos desesperados porque tenemos bueno, ansiedad porque sí me... pero rápido puede traer consecuencias yo le quiero, quiero bien estar pero... seguro de lo que me seguro, totalmente de acuerdo pues si lo haces rápido en este caso te puede traer consecuencias mortales y no sabés sí. qué entonces eh, hay que, esto, eh, esto es como el trabajo a largo plazo viste. tiene que un, un buen trabajo siempre es a largo plazo en este caso lo necesitas rápido pero no sirve sí. rápido, me parece. Bueno, eh, lo que pasa es que... Eh, a ver, es muy difícil eh, por ahí a veces decir ciertas cosas, pero insisto en el hecho de que la mayor parte, de, pues, y lo que se cuenta son los infectados, Ajá. y no la gravedad. Claro. Eh, claro ¿eh? El problema es la cantidad de gente que se infecta y la rapidez y la facilidad con que se infecta, o que se contagia este, este virus. Ese es el, en realidad el tema. Porque algunos piensan, si es, este virus se resuelve con agua y jabón, ¿de qué estamos hablando? O sea, siendo muy rápido en, en, la, en, en lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, pero es medio así también. Si ¿sí? vos con alcohol o con jabón lo resuelve Sí, pero bueno, también es dice... lo, lo, lo inmunológico, ¿no? Lo, lo, bueno, cuando el bicho ya entró. Bueno. Acá dice un oyente, la tiene que eh, validar el AMAT. Como eh, todas acá. las medicaciones, claro, yo me vacuno, dice. Si la no, valida no, Yo creo que eso lo hacemos todos, yo también. Ojo, cuando está validada. En, las entidades internacionales que lo tienen que hacer y la última es el ANMAT Acá no Entonces, todo lo que yo consuma, el ANMAT primero, yo sí confío en el ANMAT pero hasta que no llegue, estamos hablando y no, no tenemos conocimiento y repito capaz que esa vacuna hace bien a la, a la comunidad por más, hablamos de la cepa ya a la comunidad en eh, Brasil, y capaz que eh, la, la, con nuestra cepa acá es rechazada. No, no, pero acá va a venir la cepa que correga. Está bien, pero por eso, pero capaz que el efecto colateral es mayor al, el, digamos, el efecto malo es mayor al bueno y capaz que la rechazan. ¿Está esa posibilidad también, o no? Están todas las posibilidades. ¿Hasta ahora? Aparentemente vienen todas bien. Eh, la vacuna de Pfizer, la de los 82 bajo cero, esa tiene un 90% de efectividad hasta el momento. Uh -huh. Hasta el momento, aún no terminada la tercera fase. La rusa, aparentemente, el 92%. Oh, alto, ¿eh? Y están ahí, pero hasta el momento. Aún no terminada este, la, la, todas las fases que, que corresponden. Las cuales debe pasar para... Sobre todo, eh, una es la efectividad, sabemos que es efectiva, no tenemos dos temas más. Eh, el tiempo de duración, de, de que, que para todas las eh, vacunas, para la mayoría, bueno, por ejemplo, tomemos la de la gripe, que es esta, porque de vía respiratoria, no te dura un año. Pero eso no importa, de última prueba. Este, bueno. La complicación de esta que son. Eh, sobre todo la, creo que la de Oxford son dos aplicaciones. Eso te iba a preguntar. O sea, y cada una es una sola. No, creo que son dos también. ¿Cada cuánto es la aplicación? O sea, vos te ponele, te la creo que 10, está probada, eso, cada 20 días. Sí. O sea, vos te, te la aplicas, ponele, en marzo, el 10 de marzo, y a más tardar, el primero de abril, tenías que tener puesta la segunda dos. Y son todas cosas que están. En estudios. Claro, la seguridad no, no la tenemos como para darla, pero lo que sí se sabe es que son dos dosis en corto tiempo. O sea, son eh, en realidad estamos con que la vacuna ya está, uh -huh. pero está ahí, ya, ya la tenemos cerca. Pero... Y vamos a tener que ver, como hicimos eh, el año pasado, la temporada pasada, pero con más atención todavía, porque yo recuerdo febrero, recuerdo enero, decir, uy, en China pasa tal cosa, como si nada, acá no va a llegar, bueno. y de repente llegó, es decir, que ahora lo que pasa en Europa, lo que les dejó el verano, lo que, lo que pase ahora en el invierno, es lo que vamos a tener que prestar atención, a diferencia del año pasado, no bueno. para prevenir. Sí, fíjate que eh, viene un avión, claro. El virus viene en avión. En avión, sí. en barco. Y tal vez, Yo voy si viene una parte... Voy en avión, <ríe> no necesito. Charlie. En, en, en cierta forma, podemos decir que estuvo bien la cuarentena, al principio, anticipada. Lo que, la duda está en que tal vez ya en diciembre se debió este, hacer testeos a los viajeros. Claro, pero con el diario del lunes viste no, no, no por eso digo por yo por digo, es digo. muy difícil, yo recuerdo que nosotros miramos qué pasa en Chile bueno, estábamos en plena temporada hubo ¿no? declaraciones de, de, de gente de salud de, de la nación diciendo, acá no va a llegar bueno, eso también el mismo el ministro entonces es decís, que nadie sabía nada ¿eh? no, no, y es muy dinámico Porque ya pasó pero, ¿Qué? otra vez, el sars 2 también no llegó. Lo que pasa es que a mí, bueno, el de es este, el, sí. el otro. La, la porcina que, No sé. La gripe no, A... Yo creo... La gripe A que llegó y fue epidemia está bien, tocando pero, la pandemia. También, que no Algunos dicen dieron? que esta no es pandemia porque no, no llega a la cantidad de casos. Bueno, son... No, pero ya pasó. No, pasó no, los límites de... Pero, no, los no, pero, pero no, no, no, no. No, no importa pero tiene que ser una cantidad determinada pero eso es eso todo, no me eso dice Sangul no, no Sangul a mí me dice no que pandemia helps. es cuando pasa bueno, las fronteras eso, eso bueno, es también. pandemia Mira que, no, no, no, sí. que hay una discusión con Teo Mayo. ¿eh? Sí, sí, sí. Con el tema de la pandemia te lo lle te llevo al escritorio. ¿eh? Son, son cantidades que no las recuerdo. Claro. No, no las ¿Sí? recuerdo. Nunca Tampoco, habla de cantidades, dice sí, cuando sí, pasa ahí. la frontera. No, no, no. Vamos, sí, sí. Sangul está terrible. No, no, no. ¿Cuántas fronteras? El mundo. ¿Todo el mundo? ¿Y cuántos contagia? países del mundo? Mirá no los eso. mapas, como dicen, al no, no, rojo eso, vivo. No son de, casi todos. Casi no. todos, quedarán 10 como mucho. Y ni siquiera sé si quedarán 10. Por eso, más que pandemia. Sí. Esto es pandemia. Sí, es. Sí. Eh, se viralizó el virus. Sí, <risa> sí. Bueno, pero ¿sabes, Con lo, la, eh? ¿Sabes lo que digo? Que cuando. Eh, me parece a mí que la, las autoridades deberían ser más cautas en el momento de declarar, para bien o para mal. Es que ¿Por ¿Cuánto qué? hace que no ocurre? No importa. No, no tanto, eh. No, no. Por eso voy a decir. Sí, Me parece, eh. Me parece. En el 2009 fue la la n 1 sé que. Pero no, no fue como esto. No, y no pero estuvo eh, pegó en el poste, eh. No sé, yo De no, golpe, lo, no lo recuerdo como se, esto, nada que ver. descubrió alguna medicación como el Tamiflu que resolvió el tema más rápido que la vacuna. Por eso yo sigo insistiendo en, que en los tratamientos. Lo que sí se han mejorado son los tratamientos. Uh -huh. Los tratamientos sí se han mejorado, en medicación que se está utilizando y que sirve en determinada etapa de, de la evolución de la, de la enfermedad. Sirve, los corticoides, las dexametasonas, por supuesto no, no es el hecho de que alguien vaya por su cuenta y compre vaya a la farmacia y debe una o una DEXA claro, no, no. Claro. no es así Sabé, sabemos que tiene utilidad más utilidad inclusive en cantidad me refiero a los famosos respiradores todo el mundo salió a comprar claro. respiradores Sí, hablamos de los respiradores cuánto Se tiene una ciudad, que... cuánto tienen otro yo recuerdo haber y, insistido con eso y el tema del respirador también por un lado no es para cualquier paciente y hay que ser manejarlo porque no es lo mismo un respirador común que un respirador para COVID. Si Otro son... -pa. tema. Hay un montón de cosas. Yo, eh, a ver, la, la realidad bueno, me parece que... Yo te, temo hablar. Ver, vos vos dejas para va. la semana que viene los temas, todo y, bien. lo que, pasa es que no, nada, déjalo así porque... Tenemos... Zafalo, no, por favor. No, no, en general, lo que ha, ¿qué es lo que ha pasado acá y qué es lo que ha saltado más? La falta de profesionales. Claro, claro. Pero es histórico. Y camas. Profesionales y camas. No, porque fíjate que las camas casi en muy pocos lugares llegaron al borde. Está bien, pero, pero profesional, históricamente en la República Argentina siempre camas. faltaron camas y faltaron profesionales. Es histórico, lo que pasa es que a lo histórico se sumó la pandemia y ahí eh, rebalsó. Este, uh -huh. Vos fíjate que lo, hay profesionales, hay, una forma de decir, ¿no? Eh, en las ciudades no hay facultad. Vos vas a Corrientes y hay. Poco, sí. pero hay. Originales. La Facultad de Medicina tuviera que seguir. Eh, vas a Capital, hay pocos, pero hay. Vas a Mar del Plata, hay pocos, pero hay. Claro. Pero después eh, vas a las provincias donde no hay eh, facultad y faltan. No vayamos a una provincia, vamos a la región. Faltan. Y no hablemos de las especialidades. Eso lo dejamos para otro programa, si querés. Bueno, cerramos el consultorio en es, definitiva. Porque, porque si no nos, nos metemos en... <ríe> en otro, otro tema. Oh. Otro tema. No, lo, lo profesional en la, en la enfermería. ¡Oh! Es la que hace prácticamente la que está encima del paciente. Es la que está en la trinchera, ¿sí? Ahí está, ahí está. Lo dejamos, lo dejamos. <ríe> Siguen hablando, lo dejamos para la próxima semana en definitiva. ¿Lo va a permitir el 2021, Emiliano? ¿Va a permitir que se quede el 20, COVID-20? COVID 20? Te repito, ojalá que podamos tener una buena temporada eh, con los cuidados necesarios. Eso no, es. no seas político. No, no. No me sarana, saranates, ¿cómo es? Sarasa no, Sarasa no. Sanata. No, no. Sanata. ¿Lo ojalá... va a permitir o no? Le va a permitir, vamos siempre a tener un buen pelado. Nunca tuve tropilla, siempre, en ajeno. un toque bueno. Doctor, ¿el 2021 va a permitir el COVID-20? Pasó una sencilla, como eres del cobre peón. Madrugón tras madrugón. Trayó de escarcha o pampero. A veces me duele miedo. Los hígados el ritmo. Yo no sé, yo no sé qué prefiero, <risa> si a un político o a un doctor. O si de repente los dos son iguales. Pongámosle el... una, una sonrisa, que nos va a hacer bien, que eleva las endorfinas y evita que pueda entrar el bichito. ¿eh? Donde es preferible. hay una sonrisa, donde eh, nos sentimos. Bien. Y así nos y son, vamos. Ellos dios. Se Sara seando. Sara san. Sara san. Sara san. Sara eso es verdad. Y favorece el sistema inmunitario. Ahora triste, amargado, socoleta. Hasta la próxima ¿Sí? semana. Chao, Emi. Buen fin de semana. Chao, qué lindo. Chao. Así cerramos el consultorio de Salud Radial. Con vos y para vos hasta las 4 de la tarde nos quedamos. Ya venimos.